De hecho, no hay ningún impacto, eh, no hay ninguna discusión eh, en Gran Bretaña de, de la, del convenio. Y eh, hay quizá uno o dos grupos muy marginales que uh, lo tratan uh, seriosamente, pero en el mainstream, uh, sin duda, no tiene ninguna influencia en uh, el debate uh, general. Estamos en un momento de muchas contra contradicciones en la sociedad británica, uh, contradicciones uh, relacionadas, uh, por ejemplo, a la inmigración, a problemas de integración, a problemas económicas y también eh, cuestiones fundamentales sobre el futuro del Estado Británico por ejemplo eh, desde el nacionalismo en Escocia eh, donde hay un movimiento para la separación eh, del resto de Gran Bretaña. y por este me parece eh, tenemos un discurso sobre pluralidad, sobre diversidad, como Uh, continuar, cómo uh, integrar la sociedad, cómo uh, confrontar uh, el desafío de desagregación, pero no es un discurso que viene de UNESCO, en mi opinión. La cuestión de uh, diversidad uh, cultural es muy relacionado a, por ejemplo, el contexto étnico y problemas de integración, uh, a personas de, con uh, dis, discapacidad y uh, a, a, edad, a, la, a la edad de, de, de, de gente, y a salud este tipo de, de cuestión no es muy, muy relacionado al contexto cultural directamente entendido según los criterios de, de la unesco que es probablemente un poquito eh, extraño no sé eh, pero eh, eh, en, eh, como este es relacionado a la, la televisión sobre todo la televisión eh, pública es que hay una intervención un, uh, una coalición para la diversidad que se ha formado hace un año menos de un año que uh, quiere uh, Cambiar el contexto del empleo, por ejemplo, de la representación uh, sobre la pantalla, este tipo de uh, intervención, uh, es muy nuevo. No es la primera vez que tenemos un tentativo de este tipo y vamos a ver si o no uh, tendrá éxito. Es, es, uh, es un poquito... Uh, temprano, para dar una opinión uh, definitiva. Me parece que en Gran Bretaña las uh, desigualdades uh, juegan un, un papel decisivo. Uh, por ejemplo, uh, si tú tienes contactos en el, el mundo del audiovisual, Uh, naturalmente tienes ventajas no, no es uh, como se dice en inglés, a level playing field, no, no todos son igual y este es naturalmente un aspecto importante uh, para la discusión sobre la representación uh, de la diversidad en el contexto audiovisual y otramente me parece que Actualmente uh, lo que es importante es, uh, como se llama en inglés, the, the intern culture, uh, la cultura de, de uh, hacer uh, uh, trabajo por nada, y, y, uh, con, con la esperanza de ganar algo al fin. Y este es muy relacionado uh, a un contexto de... Bueno, de incertidumbre, de precariedad. Otra mente, creo que hay una tendencia conservadora en las instituciones y hay también uh, un sistema de contratos uh, de. Uh, corte periodos o contratos muy débiles que uh, no favorecen uh, la diversidad. Que si tú quieres proseguir una carrera, necesitas tener otros recursos uh, para muchos años uh, para evitar la la posibilidad de terminar sin otro uh, escogida. Sí, uh, sí, se sí puede. Uh, <ríe> sí, sí. Creo que sí, naturalmente tenemos datos sobre el, el, el número de del, del uh, personal en, en el campo audiovisual y hay también, por ejemplo, uh, datos so, uh, demográficos sobre uh, la edad, uh, los lo fondo étnico, etc. Sí, sin duda es, es, posi es, es posible misurar, sí. Eh, no, no, no, hay, no, hay, no hay un problema... Uh, Uh, insurmontable me, me parece